y el que mata debe ser llevado ante el tribunal pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el sanedrín y el que lo maldice merece el infierno por tanto si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda ante el altar Ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras van de camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La justicia de Dios supera con creces. Los criterios humanos que conocemos de justicia. Y por eso Jesús nos invita al menos a desmarcarnos de esa justicia hipócrita legalista que encarnaban en su tiempo los fariseos y escribas. El que no viva la justicia no entrará en el reino de los cielos. Por eso se nos invita a buscar caminos de reconciliación y de avenimiento con imágenes muy concretas, más que evitar solo matar dignificar y acrecentar la vida de otros, más que no solo irritarnos, procurar caminos de una buena convivencia, exenta de violencia, de descalificación, de irritación. Y por eso el verdadero culto que agrada a Dios es el de la pureza, aquel que estamos transitando en esta cuaresma, que la mejor ofrenda que le demos a Dios sea aquella que es fruto de nuestra sincera conversión.